Tenemos en una entrevista con Claribel Adames, cariñosamente DJ Loba. Estará tan solo unos minutos con nosotros. Sí, ya debe estar ahí. En segundos segundo ya debe estar ahí. Vamos a ver si los muchachos allá la tienen lista. A ah, la DJ Loba. Ahí está. Hola, hola. Corazón, bienvenida a los osobrosos Buenas tardes. Es corrijo, loba, pelado. Yo no soy DJ, pues yo no mezclo. Ah, okay. No, no así, así que dice aquí, así que DJ loba. Yo ahorita me metí eh, y DJ, ay, DJ. Ay, Yo ay, estaba buscando también DJ loba. vean aquí, ¿Y qué es esto? No, loba. No, tú sabes que eso lo ponen precisamente por, por el trabajo que uno hace en la radio. Muchos de los oyentes en la emisora me dicen DJ loba. Pero es bueno que la gente sepa que un locutor per se no es DJ. Y a nosotros por estar en cabina y manejar una consola nos dicen DJ. DJ es el que mezcla, el que tiene los platos. Eso es un DJ. Nosotros debe, somos locutores. De, debe ser debe, debe una publicación en Instagram para que te, te, te pueda... Eduque un ching eh, eh, a los sí, Hay que educarse un Sí, hay que educar. Pues bien, vemos, eh, resaltamos tu talento, eres una, una joven que se ha destacado en el ámbito radial y eso nos orgullece a nosotros los jóvenes que tú estés en ese lugar que estás. Nosotros, eh, eh, ¿nos escucha bien? Sí, mi amor, los escucho. Tanto eh, algunos jóvenes que dicen que no, que las mujeres que siempre son machistas y aquí vemos y, y en nuestro país que se están destacando muchas mujeres así como tú. Mira, para que tú veas qué tanto nos hemos destacado las mujeres, en el renglón de locutora del año en el 2020, que es en el que yo estoy nominada a premio soberano, somos cinco mujeres, no hay ni un hombre ahí. El, oh. En el 2019 sí está, por ejemplo, Luis y Corporan y está Diego de, de aquí de Santiago, que son los que están en el 2019, pero en el 2020 está, perdón, mira, no hay que locutor o locutor, locutora locutor del año, no. Locutora del año per se somos cinco mujeres que estamos nominadas. Mira que eso la es vago, wow. Claro. Mujer, y aquí sí. tenemos una mujer. U, una mujer. mujer. ¿la? Claro. <ríe> pues, está la niña, es eh, muy linda. ¿eh? <ríe> Ay, gracias. Mi amor, mira, ¿Cómo fue ese momento en el cual tú te enteraste de que fuiste nominada a Premio Soberano como locutora? ¿Cómo viviste? ¿Cómo fue esa noticia? A mí me dio un dolor de cabeza ese día. <risa> ay, ay, ay. Pero, yo creo que fue por la emoción realmente que tuve en el momento, porque cuando estaban anunciando los nominados, yo estaba en el programa radial, otra vaina radio show que se transmite a través de la calle 96.3 aquí en Santiago. Y yo en ese momento estaba en el programa y cuando dijeron renglón comunicación, yo le dije a los muchachos, vámonos para el anuncio, yo necesito ver. Claro. Y, y, y propiamente cuando ya iban a mencionar el locutor 2020, ya yo estaba en el aire. Y al no expulsar esa energía de, de, de alegría, a mí hasta la... Yo tenía un dolor de cabeza por la emoción, en verdad, que tenía en ese momento. Para mí fue, fue, un, fue un momento muy bonito. Claro. Clariverte, ¿sientes tú que serás la galardonada como la locutora del año? Y si no de ser tú, ¿quién te gustaría de las chicas que te acompañan eh, que fuese la ganadora? Te voy a ser honesta, yo creo que las cinco jóvenes que estamos ahí hemos trabajado para poder obtener el galardón. El, el público eh, nos ha apoyado, ha, ha sido parte de nuestro crecimiento. Que yo sí te digo a ti de por qué yo tengo quizás una ventaja delante de las otras cuatro. Las muchachas, por ejemplo, eh, te voy a poner el caso de Ángel Ibaez. Ángel es una, una locutora voice over muy profesional. Eh, de manera per se creo que no tiene ningún horario en, en alguna estación radial. Diana Filpo sí tiene su programa que se llama Dando en la Diana. Eh, en Nairobi Viloria trabaja en Noticias 5 con Alicia Ortega. Y, y la otra joven, se me va siempre el apellido. Pero la diferencia quizás que yo tengo con ellas es que yo me desdoblo en cualquier ambiente. No es lo mismo tú tener la oportunidad de hacer un trabajo locutoril para un público urbano y que en ese mismo momento tú quizás puedas hacer un, un cambio a, a la parte quizás eh, más formal, a la parte quizás más barrial. Hay que tener código para todos. O sea, tú, todos, tú, tú estás más logrado. preparada que las cinco que te acompañan. No, no, no, no, no hablo de preparación, porque preparación te, tenemos todas. Lo que te digo es, el, el momento de tú desdoblarte para hacer trabajos distintos, yo entiendo que ese es uno de mi, de, de mi plus, ¿verdad? Claribel, ¿por qué no te vemos ya en Silfiltro? ¿Eh? ¿Por qué no te vemos? Se dice por ahí que eso fue culpa como de Amelia, que, ah. que el que... El que a ella no le gusta, lo sacan, explícame eso. Nada más, yo me digo como en el cumpleaños de Amelia, que tú no te imaginas, porque verdaderamente su cumpleaños fue un cumpleaños millonario, y nosotras somos amigas fuera de lo que de lo que pasen sin filtro. Nosotros, de hecho, estamos haciendo algunas negociaciones con la, con la empresa de, de Santiago, ¿verdad? Ustedes saben que no es un secreto para nadie, que ya él tiene un dial eh, que él maneja, eh, ya tiene os, otra estructura, ¿verdad?, para para su empresa, y se ha hablado de algunas negociaciones, el, el detalle de Sin Filtro era que, que realmente para mí era muy tedioso el yo tener que dejar los proyectos que yo tenía aquí en Santiago e irme eh, para Santo Domingo sin tener nada claro, pero yo siempre he tenido la puerta del programa abierto, de hecho hace como dos semanas estaba allá, y, y los muchachos siempre han sido muy, muy afectuosos conmigo. Qué bueno, mira, después que te pusiste roca, bella muñeca, el DM como que está full y el novio celoso, dime eso. Ay. No, el, el DJ lo que se está gozando lo de él, porque él cogió su lucha eh, Está disfrutando, <risa> está comiendo como es ahora muchacho. No, eso sí, el DJ se lo ha disfrutado, yo creo, él se ha disfrutado todas mis etapas, porque antes de que yo subiera de peso, él me conoció placa. yo siempre fui plaquita mientras yo antes de, de yo tener la tener relación con él, yo digo que fue el que me engordó, porque eso era un kipe allí, una yaro allí, un chimi allí, y un pica pollo, y yo le daba, <risa> ¿dónde? ¿dónde? Vámonos, sin problema. Aparte de que tenía tenía otras condiciones de salud, eh, quisieron que, que yo aumentara de peso, yo, en mi cuerpo produce muchas hormonas, y, y después de la operación, ahora yo he tenido que cuidarme como nunca, o sea, yo tengo un año ya que me hice mi, mi cirugía estética y yo todos los días me doy mi masaje yo voy al gimnasio, yo como sano o sea, esto ha sido un proceso realmente que ya es un estilo de vida para mí Claribel eh, si tú ganaras el premio, ¿a quién tú se lo dedicarías? siempre tenemos a alguien especial a quien dedicárselo eh, eh, con el premio, pásame algo eh. Eh, <risa> <risa> Muchas gracias a Croarte, gracias a Cervecería, a Caribbean Cinemas, que es eh, la empresa patrocinadora en este año. Gracias a mi familia, a mi esposo, gracias al público y obviamente a papá Dios que, que me da la oportunidad. Eso va a ser mi discurso. Ella lo tiene escrito. Ya ah, no, no lo, lo tiene lo con Lo tiene ya en la mente. Mira. Caribel, y, y lo urbano contigo ¿cómo están? ¿Te enamoran? ¿Te tiran mucho bien? Porque vemos con los urbanos a esas presentadoras así que se ven bien Eso que ¿Eh? todo, me respetan, manito para que tú tengas una idea ¿De ¿Verdad? Yo creo, yo creo que todo está también en el desenvolvimiento de uno como mujer está, en medio, ¿eh? y ellos todos me tratan con respeto, me tienen cariño, eh, donde me ven son, son muy afables Yo no tengo problema con ninguno Ninguno de ellos me, me, se me ha girado como medio raro, nunca, jamás por el contrario, conozco a sus esposas, la de la, la, la, la, los de la mayoría, ¿verdad? Y, y se portan muy bien conmigo, tienen mucho respeto. Sí, pero hay algunos que tú sabes que son picantes. <risa> no, yo no, es, que, yo, es lo que te digo, todo depende del comportamiento sí. de una como mujer. Y, y yo sé hasta dónde llego y y cómo manejo la confianza con ellos porque yo creo que se la, si usted se pasa de confianza usted sabe que ellos se van a pasar también pero tú has visto tú has visto quizás algún mensajito que vaya directamente a eso y tú quizás lo frenas no espérate no honestamente no. <risa> bueno y no, que, y, y, y, ojo, que no hay es que y hay peligro no ahí cuidado wow, eso no es lo loco no es que no guste porque a lo mejor ellos pueden hacerlo pensarlo pero no sí. me lo pero no me lo expresan okay. Claribel eh, ¿Crees que es más difícil destacar el trabajo desde Santiago desde Santiago por la fuerza de los medios de la capital? No, de hecho, mira, el jueves estábamos en el encuentro de los nominados del Cibao y hablaba con la vicepresidenta de Acrobarte Filial Santiago y con la presidenta Grisbel Medina, Grisbel Medina. Y, y me gustó mucho, somos muchos nominados del Cibao y, y eso es porque el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí ya se está tomando en cuenta para la capital. Sí. O sea, tú me ves que yo por lo menos una o dos veces al mes yo voy extremo, que yo tengo una entrevista con esos programas importantes de Santo Domingo y es porque ellos le dan seguimiento a lo que uno está haciendo. Yo creo que las redes sociales, las plataformas digitales han ayudado a que ellos vean lo que se está haciendo. Antes era más difícil, ahora nosotros vamos en coche. La generación de nosotros va en coche porque las redes hace que lo que no se veía antes se pueda ver ahora. Verde, ¿sientes tú la presentadora actualmente del Cibao que, que está en su momento, la que mejor es en su momento? La mejor del Cibao, ahora mismo soy yo. La mejor, ay, eres ay, tú ay, mejor ay. que la Perris. Yo soy, y, pero es que ella no está sonando por ningún lado. Oh, ah, oh, oh, okay. okay, okay, dame, dame el premio. Vea, vea, acá, vea. Ella se ganó el premio a locutora urbana del año. Ay, no. Ella está los soberanos como locutora. Ay no. Suena y la que tiene la vaina soy yo, entonces que haya que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! frontea, ¡Ay! frontea, bueno, frontea. Dijo. fronteamos porque podemos La perris claro. la pusieron lente, la, la, la callaron. Oye, ¿qué es lo que pasa, amore? Si tú no te la das, la gente no te la va a dar. claro y mucha hay que gente decir, oye, que pero yo sí he creído. Oye, yo solo, yo creo que yo soy demasiado bacana y por ser tan heavy, a mí muchas veces me han tomado el pelo. Ahora yo me la doy porque yo he trabajado para dármela. Claro, y, y todavía bien. me faltan muchas cosas, pero yo entiendo que yo estoy en un muy buen momento de mi trabajo y de mi carrera a nivel personal también y eso yo lo expongo porque yo no yo no, yo no no le enseño ni le muestro al público ni a los colegas una cosa que no es, yo estoy, yo estoy mostrando y estoy fronteando con lo que yo he logrado. Amén. Así es, muchas gracias Claribel por esos minuticos con nosotros, te queremos. Y ya, se nos fue el tiempo. El, tele, el tiempo en televisión es corto. Me voy corto. pronto para San Francisco. Ah, pues aquí Ay, te esperamos, te esperamos. esperamos. Un abrazo. Bye, bye. bye Señores, hasta mañana. Nos vemos.